Los residentes en el barrio azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís se quejan por la falta de agua potable. Aseguran que nunca han recibido el preciado líquido, a pesar que cuentan con la tubería. Pero, ah, pero no hay. No, ni lo han arreglado ni hay agua. El agua aquí es de pozo, para poder coger un chin de agua. ¿Y de dónde la de, de saca? De un hoyo que hay para allá. Y de ahí es que se. Que se la gente, sí. Llamado a usted le hace, nada. Que manden el agua para acá, que manden el agua. Comprando el agua. Aquí nunca he visto agua. Okay. Llamado a usted le hace, nada pa'. Bueno, ¿para qué uno va a reclamar si nunca hace nada? como ¿cómo? la cubazo limpio, de allí de un hoyo que hay, porque para acá no ponen el agua, y no es que no haya agua, porque ellos llegue el agua, lo que pasa es que allí hay unos amigos que lo que, que viven robando se los cuartos para que le paguen, pero allá adelante le pagan para llenar cisternas si pa y para llenar que cuando quieren. Entonces le pagan a él y él no la abre bien la llave para acá, para darnos agua a nosotros. Y por allí también hay otro que la abre para allá y para allá siempre dan agua. Por aquí nunca dan agua, sí, no. en este sector y aquí, por aquí, en este ching aquí. ¿Ha dado un llamado a Inapa entonces ¿tiene y A uno está cansado de hacerle llamado a Inapa y de poner barrica aquí, como quiera, haciendo huelga y no vienen como quiera. Porque esos son los peores malos, porque no le quitan la llave a toda esa gente, por allá hay un temorenito. Que la abre, que la Junta de Vecinos le dijo que le van a quitar la llave y le abre ahí por el ingeniero a todos ellos por ahí. Aquí es que no mandan agua. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.